desconocidos penetraron a la tienda cafetería nena ubicada en la calle principal del sector vista al valle de esta ciudad de san francisco de macorís la propietaria del local narra que los sujetos días antes habían estado en la zona indagando sobre las cámaras de vigilancia no nosotros estábamos de aquel lado había una profesora y su hijo eh, un nieto mío y la muchacha que me ayuda y le preguntaron al esposo mío que si sí estaba aquí de este lado que si sí era lo mismo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 Y yo le dije, no, no, no es allí que están, no es ahí que están, es de este lado. Y vine con él y le di lo que, ¿De cantidad? Lo que había, no sé exactamente, pero como 40 o 50 mil pesos. En el hecho resultó herido el esposo de la propietaria, identificado como Leocadio Fabré. La denunciante critica la poca atención de la Policía Nacional para investigar dicho asalto. Pero la policía que haga su trabajo, porque ya tenemos tres días y nadie ha venido aquí, se pararon ahí en la puerta algunos a, a, en el frente a, a preguntar. Mi esposo fue bañado en sangre a poner la denuncia y no se la recibieron la querella de que porque tenían que venir a hacer un levantamiento. Y él le dijo, oh, pero míreme cómo yo ando, ¿qué más se necesita? Y dijo él, no, vámonos, vámonos y dejamos eso así porque usted sabe que nosotros no somos los únicos ni los primeros. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.